que toda se, se ahí. Que no, bueno, ellos se que esta tierra es Bueno, el, el otro tema es, ¿a dónde no la disposición final? Porque está diciendo que como quiera hacer otra ruta nueva allá, que la disposición final de los musculos.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 Terminan en terrenos públicos, administrados por empresas que no hacen lo que corresponde, eh, eh, se llenan los bolsillos y el día de mañana se retiran y nos legan este, este pasivo ambiental a todos y todas.